El gobernador de Puebla, Salomón Céspedes, presentó el Plan Estratégico Paz, Seguridad y Justicia por Puebla, el cual incluye un incremento salarial a policías y el fortalecimiento del sistema penitenciario. Para el caso de los policías, el gobernador anunció un incremento salarial de 10% al salario base y del 12% a la compensación. El incremento será retroactivo al primero de enero del año en curso y se verá reflejado en dos o tres quincenas, añadió. También se habilitarán áreas de prevención del delito en cada dirección de seguridad de los 217 municipios e iniciarán en 30 demarcaciones poblanas con menor número de policías certificados. También se habilitarán acciones de prevención social de la delincuencia, adicciones y atención con perspectiva de género ante casos de violencia a mujeres. Y en el caso del sistema penitenciario se impulsarán acciones de reinserción social más humana y mayor seguridad en los penales del Estado. En cada reclusorio se hará una ampliación y se establecerá el primer penal femenil del Estado de Puebla.